Un flaquito, no, no. ¿Cómo, como, como y un eh? Un CG de 150. ¿Y pase ¿Y el motor una vez y me le un balazo. Yo digo con un Guiné me tumban con tu motor. Y llegó gente y se mandan una vez. ¡Ay! ¡Ay! Es que Llegando a mi casa, desmontándome en mi casa. Hay unos los Antonio Paula. Sí, sí, vamos a ver si le Vamos me... a ver cómo ahí hay... sí. decimos. Ayúdenlo ahí. Comadre, es que le subimos levantado ahí. Venimos para atrás. Vamos allá.